Oye, eh, me mandaron un video, me apena mucho que los ciudadanos hagan esto en esta ciudad, ¿eh? porque no se puede. Está bien que usted esté quillado porque los camiones no pasen por su casa a recoger la basura, pero yo creo que este, este acto debe ser penalizado. Mírenlo ahí, señores. Eso es la Avenida Libertad, llegando a la Ribera del Jaya. Miren lo que está haciendo ese caballero, miren. Miren, en una, en una avenida, Mírelo ahí. Usted no le está haciendo daño al síndico con eso. Usted le está haciendo daño a su ciudad. Un extranjero que pase para Puerto Plata, ¿eh? Uh -huh. O para Tenario, para Salcedo. Que mire esa esquina como ese señor la está poniendo. ¿Qué va a pensar que nosotros somos unos rastreros sucios? Entonces pues yo espero que las autoridades correspondientes penalicen a ese caballero. Hola, buena, una llamada. Papá Tarima en la casa. El, hermano, buenas tardes. Pero el síndico es peor, tú no has subido para pa, pueblo nuevo, eh, a ver la basura. No, si no la están recogiendo, tienen que recogerla, tienen que hacerle, háganle su huelga. Tienen que hacerle su huelga, su llamado. Llámano a nosotros a la prensa. De la basura. De la basura? Usted ve, pero ya esto, usted, usted está haciendo un tollo. Ese caballero, si en su sector o en su casa había demasiada basura, usted llama a la prensa. Nosotros vamos y grabamos eso y lo subimos y lo pasamos por aquí. Mire, por favor. Los encargados de la basura, que es una compañía que no está pasando a recoger la basura. Usted hace la denuncia, pero no haga esto. Porque si usted está quillado con su basura, usted tiene que hacer la denuncia. Pueblo Nuevo. Hello, buena. Hello. Buena. Saludos a su orden. Buenas tardes. Mira, lo que pasa que nosotros tenemos... Un síndico, un ñemo de síndico. Eh, sin mala palabra. ¿Me entiende? Sin que aquí palabra. porque no hay hombre con los pantalones bien puestos, coño. No, no eh. Muevelo, muevelo. No. Pueden llamar a hacer su denuncia, pero no, no con mala palabra, porque esto, esto es un canal de televisión. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo que se le haga su protesta porque no Recoge la basura. recojan la basura que se le dé una respuesta al pueblo, un comunicado que hagan del ayuntamiento municipal, el motivo por el cual no se está recogiendo la basura, y quién es el culpable, de dónde es que viene el problema. Pero también usted no puede ser parte del problema también. Exactamente. Te arrabalizar una avenida, y la avenida principal es la avenida de libertad, Ah, no, en San Francisco son todo, todos, no, ¿Eh? todos. Que que que que todos, el que no dicen que fue el de la guagua blanca, el extranjero que viene por aquí o el que vive en otro pueblo, no dice, no, es de la guagua blanca, es eh, eh, eh, ¿Tú entiendes? No, lo catalogan a todos. Yo quiero que me llamen, ¿de dónde nos recoge la basura? 809-725-0505. eso debe ser penalizado ¿me entiendes? Porque mire, no es que eso no se puede, una ciudad. Saludo al histórico, Alex Díaz, bendiciones, vida y salud. El mejor, el mejor que ha pasado por, por este reloj. por ese cabildo Eso sí es verdad. Antes todo el mundo no quería a Ale. Ajá. Y ahora. Lo aclama. A mí, a mí, me, a mí me acaban. El lambón de Ale. Y ya. Véanlo ahí. <risa> Los mercaderos están pidiendo a Ale, José Luis. <risa> <risa> eh. Los mercaderos pidiendo a Ale Díaz. Una gente que está con yuca de bien. Ya lo sabe. Y le hicieron Y entonces, no, no se de, No se puede, no se puede hacer esto. El caballero que pida disculpas. Oh. Debe deben hacer algo con ese hombre. El que tiró. Señores, dame la bienvenida. Ya va. que es lo buenas. Damos la bienvenida aquí al aguilucho más grande que ha de este país. Aquí está Villalona. Hola, hola, y saludos a todos, muchachos. Buenas tardes, aquí con ustedes en Los Osobrosos, esperando que nuestro compañero Angel Lizardo se integre, que está en unas, eh, está fuera de la ciudad y está pues de camino. A ver si le da tiempo para llegar al programa. Y sí, pues, de verdad, esas imágenes que vemos ahí de este distinguido ciudadano, ejemplo para la nación, ¿verdad? Tenemos una llamada, buenas tardes. Hello. Buenas. Saludo a su orden. Mira lo que pasa eh, aquí hay que hacer una huelga, una huelga de eh, pa para ese hombre. Se nos sirve. Pero ese este, este, gracias por la llamada, pero este hombre se parece <risa> mucho a a, a men. Yo pensaba a men que era había llamado. <risa> era que estaba agachado Señores, no llame la prensa, llamen la prensa <risa> y su sector. Exacto, porque, uh -huh. mira, Telenor eh, como medio de comunicación recoge siempre las denuncias. Y el sentir del pueblo y no es ni una ni dos ni tres las denuncias que nosotros recibimos sobre eh, la basura verdad que hay problemas con la basura problemas con la recogida en, en diversos sectores de aquí de san francisco de macorís ahora bien creo que esta no es la forma de, de tomar, de, de, de tomar de cartas en exactamente creo que es un acto que habla muy mal de esa persona y pone en vergüenza a una ciudad como esta San Francisco de Macorís que independientemente de todo pues se destaca fuera de la ciudad o sea o trata de destacarse como una ciudad que avanza una ciudad donde pues no no pero acá era <risa> Macorizado febrero viene ahí ¿eh? ya tú sabes entonces entonces esto a ver eso esto pone de vergüenza a la ciudad a to, frente a todo el mundo eh, y esta no es la manera, esta no es la manera de poner la basura en medio de la calle, eh, no es la. Sí, deben ah, hacer, pero lleve la sí, al vertedero entonces. como el al vertedero. No, no, no, Como Marco Rosado está diciendo no pase por los barrios, tú puedes en el sector tuyo y no pasan, tú hacerla allá porque tú trabajas en un medio. Ah, ah ok. <risa> Ah, okay. que eso era otro. los cosa sectores decir? que no recogen la basura deben denunciar eso diario, claro, día por día diligencia, claro ¿no entiendes? esta no es la manera ay no. si hubiese sido en otro país penalizado y preso y cuidado en sí. otro país la recogen en otro país la recogen está bien sí. <risa> está bien Marco Rosado vamos a creerte pero mira, pero mira independientemente de todo, mira, es cierto que nosotros tenemos una crisis con la basura, pero la ciudadanía tiene que ponerse en conciencia, porque no, no es lo. Porque, o sea, ah, que el ayuntamiento no recoge la basura, sí, pero eso no es justificación para tú tener la basura ahí en la calle y descuidar tu acera, descuidar tu contén, ¿verdad? Y, y no. Y que la ciudad. O sea, eh, los vecinos de un barrio X. ¿Verdad? No se comporten como deben. O sea, la basura no está pasando. Ok, está bien, pero vamos a poner una, la basura que no entorpezca a la gente cuando pase por ahí, que no se haga un cúmulo, ¿verdad? Para que eh, algún carro... Yo estoy que deben hacer actuar. su denuncia. Vayan al ayuntamiento sí. donde tengan que ir. Los sectores tienen junta de vecinos. Los Exacto. sectores tienen organizaciones populares. ¿Eh? Pónganse la pila. Tienen una junta de vecinos ahí que está activo. Vaya con el presidente o la presidenta, mire, mire doña haga, a, o don vamos a hacer algo porque la basura, tienen tantos días que no pasan por aquí, vamos, vamos a bajar donde sea. Exactamente. Entonces usted va a hacer un daño a la ciudad, entonces, ¿qué, qué le pasa a ese hombre? Cuando tiene eso, que está viral en todos lados, como una mala práctica. Claro. No debe hacer eso, debe pedir disculpas. Marco, no, pero Marco, tú no puedes decir eso aquí en televisión, porque tú estás tú estás prácticamente llamando a la, des a la desobediencia y al desorden. Marco Rosado es el presidente de la carrera. Marco Rosado es el presidente de la carrera de la muerte y que todavía yo no he vuel yo no he visto un movimiento de Marco Rosado a favor de, de la carrera de la muerte. Y ahorita viene febrero a hacer la carrera, sí, a hacer se viene la, la policía carrera. y viene aquí a gritar. Yo, yo no Señores Pero tú eres que lo, no, Aparte de eso Villalona Aparte de eso <risa> El problema De la basura Debe corregirse Aquí en este pueblo Eso, eso da gusto ir, ir a la vega uh -huh. En la vega me dieron un bocho a mí Un carnaval ¿no? a ver, Que yo de ahí para acá pienso Ni tiro basura en el piso uh -huh. Una latica de cerveza Estaba en un carnaval Yo fui y hice así ¿Ve? ¡Fuop! Venga acá, amigo. Eche eso en esa facón. Ahí mismo. Marco. Pero que lo de, merca lo de mercado, lo mercado es que hay que hay que No, no, pero bueno, hay el mercado que es. una bomba y desalojarlo. No, no, Claro. claro. Claro. Sí, pero tampoco. Ah, hay no que... está ¿Ah? Esos mismos mercaderes que están protestando sí. por el mercado, le dieron con yuca y batata, Dale. Sí, que no querían Ale día. Pero mira, ahí se ve. Y ahora lo piden. Ahí se ve la diferencia. O sea, porque mira, yo voy de acuerdo contigo. Que Ale fue el que mejor hizo el trabajo. Porque la basura se recogía de noche. Muchas veces dos veces a la semana o tres veces a la semana. Pero siempre en la noche a una hora. Y por ejemplo, ahora en el sector de los rieles. Hubo en la Junta de Vecinos hubieron personas que compraron entre todos los tanques de, de basura. Muy bien, vete. Vete a ver, no, ejemplo. espérate, vete a ver si hay tanque de basura no hay. Oye. Oh, yeah. se, lo, se, lo, lo, mismo vimos en la basura, se lo llevan o lo rompen. Ah. Entonces, no, porque cuando en estaba Alex como síndico, se mantenía ese orden, incluso estaban los sofacones que eran reciclables, que eran cuando la era botella, plástico sí, sí, y sí. todo eso. Y la gente estaba tomando conciencia. Y toda esta avenida sí, sí estaba limpia, al igual que la, los árboles y todo eso, sí, como decía Néstor. Sí. Pero ahora se ve totalmente la diferencia. La basura recoge la funda, pero lo que sale con esta pichada se queda en el contenedor más las aguas que están viniendo tapan los desagües y está vuelto un tollo y, y estamos eso, de acuerdo en cómo se sienten las personas que no pasan por su barrio, que te regre basura, que trae mosquitos y esos sentidos, pero no hay por qué pagar con lo mismo porque independientemente de todo, nos está siguiendo afectando y puede ser que duren un tiempo para tomar carta en el asunto y que la recojan pero dejen los residuos todavía arriba, entonces lo que necesitan es denunciar como decían Néstor llamar, los camiones antes tenían supervisores de noche, que le daban seguimiento. supervisor, mira, recoge aquí, faltó esto, faltó, mire, limpia ahí. Limpia allí. Ya por la mañana usted se levantaba y estaba todo limpio. Usted, respirara, usted respiraba aire fresco. Entonces, vamos poniendo la pila con la basura y la gente para que no suceda eso. Ese caballero tiene que ser multado o llamado a la atención. Que no haga eso, porque es un mal ejemplo para la sociedad.